0, 1, por Pues ahí me va a quedar 0, en realidad todas se me va a quedar 0, 0. Este, todos estos de aquí son 0, ¿no? Entonces este, este me va a dar 0, este por este 0 y este por este me va a dar 0. Entonces me queda este, miren, vamos con el otro. Sería esta fila por esta columna, esta fila por esta columna, esta fila por esta columna. Entonces este me queda, miren, este, 1 me por menos 1, menos 1, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. Entonces solamente me queda el menos 1, ¿no? Menos 1. Como en Entonces, sí, pues como tal, toca hacer la multiplicación de, de esa matriz y para sacar la, el resultado, ¿cierto? Sí, primero es encontrar esa, esa, esa multiplicación. Entonces, voy a ir haciendo la otra. Este Por este. Me queda. 1. Por 1, 1, 1, por 1, 1, 0, por 0, más 0, más que, más 0, por 0. Sí. Me queda 1. Ok, entonces sí. vamos, vamos a ver el otro. 0, por menos 1, 0, 0, por 1, 0, y 1, por 0. Ahora sí, este por este 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 0, también. Entonces, miren, esa sería esa sería esta matriz. O sea, esta multiplicación, esta va a ser igual a esta multiplicación: 1, 2 por 2. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Los valores propios de esta matriz. Es decir, vamos a encontrar los valores propios. Los valores propios de P sub 1, 2 por B. Uh -huh. Ah, ok. Entonces me, me envían otro link. Parece que no se, a, no se puede se lo envío de inmediato.